Muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Vamos a hacer nuestra tarde de práctica de meditación. Eh, es tan bueno empezar la semana con un momento para el ser, eh, para otra vez recargarnos de esa serenidad que nos va a hacer responder eh, a todo este trayecto día con día. De, con otra actitud, con otro estado mental. ¿Cuánto es necesario hacer esta paradita y prepararse, relajarse y tener más concentración? Entonces, les invito a que en este momento ustedes se pongan de forma cómoda y se den el regalo de escuchar y, y seguir esta práctica. Entonces, vamos a iniciar. Respirando profundo. Vamos a ir relajando nuestro cuerpo mientras somos conscientes de este momento presente donde estoy aquí y ahora. Vamos a ir suavemente relajando más y más. Suavemente puedo llevar si quiero mi mirada a esa imagen que tengo frente a mí y sentir así como si ondas de luz bañaran de paz totalmente mi ser. Aquietando cualquier prisa, como si esas ondas de energía suave liberaran mi cuerpo de todas las tensiones. inhalando suavemente como las olas del mar que vienen y van sin prisa a su propio ritmo así voy inhalando profundo Exhalando, permitiéndome soltar todas las tensiones. Observo cómo me siento sin juzgarme. Voy a visualizar esas ondas de energía de paz van a masajear el corazón dándole caricias de paz a esos sentimientos. Como si esa energía llegara a los sentimientos diciéndoles todo ya pasó. Todo estará bien. Solo me enfoco en que el corazón reciba estas ondas de paz. aquí puedo sacar el peso del ego, sacar toda la armadura con la que me presento a la vida y bajo las armas frente a la vida y me entrego totalmente a ella. Con total humildad acepto que soy Mucho más que un cuerpo. Soy un ser consciente que piensa, que decide, que reflexiona. Este ser que soy, esa parte... Es alma, energía consciente, esta chispa divina, que está más allá de ser hombre o mujer, que está más allá de una edad. está más allá de una nacionalidad o de un estado civil, soy esta energía pura, consciente, Y no necesito defender a esa energía. No se necesito probar nada ante nadie acerca de quién soy. Esta energía ni siquiera necesita un nombre o un apellido. Soy tan libre. Soy solo una energía sutil, metafísica, de paz. Siempre, siempre existo. Cuando yo era pequeña o pequeño, siempre fui yo y sí, seguí siendo yo, la misma energía. Llegué a este punto, he hecho tantas cosas en esta vida y sigo siendo yo, porque yo siempre, eternamente, soy yo. El alma que soy es eterna, siempre existe, siempre existe Aun cuando deje este traje del cuerpo y viaje hacia la luz, seguiré siendo yo. Porque el cuerpo no me define. Yo soy el alma. Yo seguiré. Siendo yo y aún si he tenido otros nacimientos anteriores fui yo la misma alma con diferente traje incluso puede ser con diferente sexo pero el alma sigue siendo la misma. No existe muerte para el alma, el alma viaja, así que no necesito preocuparme porque el alma siempre permanece inmortal. Solo que a veces está en este plano material, a veces estoy aquí desempeñando acciones en este campo de la acción, en esta dimensión de la tierra. Y a veces no estoy aquí. A veces estoy en una dimensión de luz, metafísica, en cuerpo, en descanso, en paz, El estar en este plano físico es solo un juego temporal. Al verlo como un juego, no me aferro a nada. Es solo un juego. Al igual quien juega pelota. Disfruta con la pelota, pero no se aferra a la pelota. La usa, se divierte y luego descansa. Así, yo vine a desempeñar un papel. Mi papel. Y estoy haciendo lo que tengo que hacer. Igual que el juego de la pelota. Todas las escenas son juegos. En las que expreso mi especialidad. Pero igual que todo juego, termina. Y voy a descansar a mi hogar de luz. En este espacio o dimensión espiritual de luz, este sol radiante de amor, el alma suprema o el Padre Supremo, de quien recibo la energía suave y pura, Que me recarga. Que me libera. Cuando el ser se siente tan, tan lleno. Rodeado de paz. No se aferra nada más que al ser y a la experiencia tan profunda de paz y silencio. Estoy en absoluta armonía interior. Más allá de contradicciones o dualidades, es como si se hubieran acabado las contradicciones y en mí hay absoluta armonía. Eso me hace sentir amor. Me hace sentir contentamiento, plenitud. Cuando el ser está completo, libre de todos los deseos, me siento llena en ese estado original profundo de paz. Aquí, nuevamente vibro la energía de la dicha o siento el derecho a la felicidad. Aquí no hay tiempo, nunca estoy tarde, nunca tengo que correr, aquí no hay fecha, límites, no hay tiempo, hay total paz. Eternamente. Tengo todo el tiempo. Hay abundancia. Abundancia de bienestar. Aquí no hay cansancio. Porque tampoco hay sufrimiento. No hay nada que resolver. Nada que perdonar. Porque aquí es como si mi mente estuviera otra vez. Limpia del pasado, limpia de historia, absolutamente pura, renovada. Como si todo lo aprendido se hubiera silenciado. Y yo que necesito desaprender y olvida. Solo soy. Elegía de paz. Esto es absolutamente sanador. Es como si esos rayos, ondas de luz que vienen de la fuente me hicieran tanto bien. Solo amor. Nada de temor. Inhalo profundo. Y procuro conscientemente Visualizar mi entorno como si yo irradiara ondas amorosas de paz. Y en vez de ver a otros con sus nombres, los voy a sentir como corazones latiendo. Un encuentro de corazones. Cada ser es solo un corazón latiendo y quien se merece el derecho a la paz. Voy más allá de lo que hacen o no hacen los demás, más allá de la historia de ellos. solo voy a percibir que son corazones divinos latiendo y que tienen de mi parte los mejores deseos de paz. Que siempre estén bien. que sientan estas ondas que vienen de la fuente y se llenen de luz. Inhalo profundo, integrando todo este bienestar a cada parte de mi ser. Ahí donde estoy puedo moverme un suavecito, sonreírme. Agradecerme a mí misma o a mí mismo de este tiempito que me estoy dando y vamos a terminar con un mensaje muy bonito de este librito que siempre nos gusta terminar con un alimento para nuestra mente también este es sobre el amor y el alma el descenso desde nuestra altura espiritual empezó cuando comenzamos a usar el cuerpo de una forma equivocada. Como almas que somos, tomamos un cuerpo físico para iniciar un ciclo de nacimientos y renacimientos. Pero acabamos por usar el cuerpo para el vicio y empezamos a acumular mucha basura en el alma. De ese modo perdimos nuestra paz, nuestra felicidad, amor y pureza. Todas las cosas negativas que nos han afectado a lo largo de esta vida y las anteriores han penetrado profundo dentro de nuestra alma. Y no es poca cosa eliminarlas todas. Por lo general nos centramos en el eliminar los vicios más obvios como... La dependencia al alcohol, al tabaco, a la lujuria. Pero el verdadero esfuerzo consiste en eliminar los vicios sutiles, que son los vicios del ego. Esos nos impiden sentir el que pertenecemos o la conexión con el alma suprema, con Dios. Y que todas estas prácticas no son solo para relajarnos, sino que de alguna manera nos ayudan como a desprendernos de todo ese bagaje del ego que, que nos desconecta de nuestro ser real, de lo que de, lo que de verdad somos. ¿no?